¡Hola! ¡Soy Adet! ¡Bienvenido a Refrescados! La polémica de los premios ESLAND sigue vigente. Hace unos días tuvimos la polémica en la que Auron Play estuvo inmerso, después de criticar fuertemente a los premios y tomar un papel donde hablaba de injusticias por tomar su trabajo de menos. Dentro de ese contexto, Auron se enfocaría en los jueces que fueron selectos para la votación y lo veía como una injusticia. Debido a que muchos de estos jueces no conocen su trabajo y otros que no estaban capacitados para elegir, recalcó que mayormente conocían a Ibai por los eventos. Así fue como dentro de todo eso atacaría totalmente a todos. Luego más tarde hablaré un poco, la verdad, pero tampoco esperéis aquí que vaya a hacer unas, unas declaraciones espectaculares. ¿eh? Simplemente espectaculares. Eh, lo puede ver cualquier persona, incluso la, la gente que me odia, que seguramente pues, no habrá por ahí. También esa gente lo puede ver. Lo que pasa es que esa gente se pone una venda en los ojos y hacen que no ve nada. Y le quitan importancia a cualquier cosa. No, no lo importante no son los números. Lo importante no son los números cuando se trata de mí. No, luego, a la mínima que alguien alcanza a 100.000 personas, perfecto, se lo la cerebra? ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero 100.000 personas! Es el puto amo! ¡La nueva generación! ¡Lo amo! ¡Lo quiero! Ahí importa. cuando lo consigo yo? ¡Me no importa! No le importa a nadie. No, esa no me plaza. Es que a hablar de una revolución No me importa. Es, es curioso la, eh, la doble para de medir que hay, ¿no? O sea, si lo hago yo, no importa. Es Auroplay, no pasa nada, es un crack, Auroplay. Si lo hace otro, ya, el fudo anda. Ay, Dios mío, es este el primero, por favor. Es, es, es una cosa, no sé, no, no sabría ni cómo definirlo. Es, es raro, es rarito. Es, es el nuevo Leonardo DiCaprio. Me voy a decir, no, me recibieron ¿Es 15 o 20 creadores. Tranquilo, yo acabo de ver yo. Welcome. Con... manera me sentí ganador ¿no? porque de este es que no recibido ni la gente que ha ganado este cariño no la ni la gente que se los lo me cual me afortunado de tener la comunidad que tengo me siento muy orgulloso me siento muy contento son cosas públicas o sea tú puedes mirar lo que he hecho yo y puedes mirar lo que ha hecho cualquier persona um, dicho esto yo creo que el problema es que a la mayoría del jurado ni los conozco igual ese es el problema no, no lo sé o que para ellos bueno, Mike, que abajo, cuál camarita es una puta mierda, no tengo ni idea de verdad. No, no, no me preguntes a mí eh, por qué, porque no, no, tampoco te lo sé decir, la ¿verdad? Tampoco te lo sé decir. El año que viene, no se presentará. Bueno, yo lo, lo que tengo claro es una cosa. Yo, eh, muy probablemente, si el año que viene soy nominado este primer verano, cosa que no se sabe, yo probablemente dirá realidad que renuncio a esa categoría, la verdad. Mientras siga este sistema de votación eh, con gente que va a hacer todo lo posible para que yo no me lo diga, la verdad. Eh, si sigue este mismo sistema de votación y me nominan no importa si pierde WhatsApp y le digo oye muy agradecido me te un beso, pero renuncio a esta categoría y oye qué es lo que llevo la verdad, ¿verdad? Porque paso de volver a pasar por esta mierda que, que no tiene ningún tipo de sentido ahora mira y si se retira y, con ojalá en el año que viene que se lo lleve Iñigo Juan se lo lleve Mariana o se lo lleve quien se lo tenga que llevar pero yo paso de, de de participar lo que podía hacer no puedo hacer más chico o sea, yo, no nos hemos hecho aquí mucho hemos hecho cosas maravillosas oye que no es suficiente okey igual es mi límite no puedo dar más pues lo siento hará pues, gané a alguien que pueda dar más que yo que yo no puedo que no no no no qué te va a poder dar Ibai se pronunciaría hacia Auron y su forma de demeritar su trabajo. Él comentaría que era merecedor de los premios porque ha trabajado como cualquier otro. Pero también dijo sentirse incómodo por haberlo ganado nuevamente, ya que consideró que otros streamers, como Illo Juan, el Mariana o el mismo Auron, hicieron un mejor trabajo. Yo antes una persona muy joven se enfadaba muy rápido y se desenfadaba muy rápido entonces yo tenía bueno, pues ese, ese defecto ¿no? que, que muchas veces eh, era como de sangre muy, caliente, ¿vale? muy ¿vale? Y de que vaya entonces, con el paso de los años lo que tienes que intentar es aprender a eliminar tus sentimientos o sea que ni lo muy bueno sea muy bueno ni lo muy malo sea muy malo y te sepas valorar un poco a mismo lo que haces no solo tu trabajo sino como persona incluso físicamente etc ¿vale? entonces es verdad que con el paso de los años que he ha hecho un gran cambio en esto bueno lo que por edad pues vamos a ver con 15 años que no es imprecia 18 es difícil con 18 años ser súper maduro con todo de sentimientos y hacer todo bien porque hay gente que la cara y la cara mucho con 40 pues imagínate con ¿no? o por, por, por que tienes, no para todo es para que tiene con 19 años está casado eh, y tiene 6 trabajos pero bueno entonces, eh, del evento Yo creo que es eh, trending Topic, Tongo y Robo Yo creo que todo el mundo es consciente de lo que ha pasado en la, de la vida. Y ser aquí un uh, tío súper inteligente Se sabe lo que ha pasado, me refiero, todo el mundo Tenemos Twitter, la rama la mayoría tenemos Twitter Y la gran mayoría tenemos Instagram o TikTok Hay gente que no, creo realmente todos sabemos lo que ha pasado Entonces, bueno, mi, mi primer pensamiento inicial Una vez ocurrió esto, es tener un poco de calma Y aquí se me ocurrió en directo, que dije Entiendo que hay gente decepcionada no me lo voy a tomar como una parte personal a pesar de que esté diciendo que he robado el premio que ha sido un tongo que he ganado por mis amigos y que en definitiva no por el tipo de mérito y he dicho no me voy a enfadar por esto porque yo soy una persona muy caliente que está hablando con el calentón en momento y yo sé que para en que en el fondo ellos sepan valorar mi trabajo pero obviamente mucha gente que está tirando mierda porque porque es verdad que cuando escribimos en caliente pues lo hablamos en caliente no sabemos si lo va a pero es verdad que eh, a, ayer se dio todavía más vale entonces eh, yo soy una persona que te, intento tener cierta empatía intento tener cierta sensibilidad intento tener cierta comprensión de lo que ocurre es decir vale voy a analizar lo que pasa voy a hablar incluso con alguna de los cercanos qué opina él cómo lo ve no voy a volverme loco porque no está bien enfadarse de repente pero también hay otra parte amigos que a mí si me mucho en la cara, soy un toro bravo que se enciende, o sea, y creo que los que me conocéis de hace años lo sabéis, o sea, yo aguanto un palo, aguanto dos, aguanto tres, aguanto cuatro, puedo ser gilipollas, pero tampoco soy tontito, o sea, hay un punto ya que digo, bueno, el tema del gigante noble, vamos a aparcar un poquito esa nobleza, porque, es o sea, hay un que te pone un stop. vale, es decir, oye, mira, me estáis bajando sin parar, estáis diciendo absolutas barbaridades, estáis diciendo que el, que el premio es un premio corrupto, que es un robo, que es un togo es lo peor, que, que, que, que se puede decir, o sea, estás hablando de un tema de, de, de corrupción, de eventos o sea, estás diciendo que que, que, ya este evento para que que haya gente que piense que ellos no totalmente comprensible muy probablemente son mejores que yo en muchas cosas um, y yo lo noto y yo lo noto ahora te haya decir que un premio está corrupto raro raro mm, está diciendo que ha ganado con desafíos esto me está diciendo que es un robo, que, que, no, que no tiene sentido lo que ha pasado eh, varias cosas que me han sorprendido la verdad varias cosas que me han sorprendido eh, porque yo estoy viendo ayer todo el chat de aula lo tengo que decir eh, no lo he en directo pero lo he subido porque había una cantidad de mensajes brutal hay un punto en el que comenta hay un punto en el que comenta y hay 15 o 20 creadores de contenido que le hablan por privado para decirle wow no entiendo lo que acaba de pasar no entiendo nada What? 15.000 creadores de contenido le han hablado ¿Para decirle esto? O sea, tan soy como me Que salí como ganador. Y alguien, siendo creador de contenido, no una persona me la que me Me Me la pega completamente. queréis. Pero, hay Que han hablado por privado. Que le han dicho. ¿Qué acaba de pasar? ¿Lo siento? es una que te Me Lo Dentro de esta polémica, los fandoms de estos streamers empezaron a atacarse entre sí, generando mucha toxicidad. Y muchos culparon a Auron de generarla, otros a Ibai y otros a Greff por su mala organización. Días después, el propio Auron Play pidió disculpas por calentarse y atacar a todo lo que estaba inmerso en los premios, entre ellos a Ibai e e Juan, a quienes les mandó mensaje por privado, disculpándose por sus comentarios, y Juan al respecto dijo lo siguiente. La imagen malísima. Yo he antes, que yo recuerdo, no pasaba, yo me en YouTube, por ahí, y las peleas de por detrás, pero no por la de cámara. Eh, creo que la gente me de centrarse tanto, en decir yo yo, yo y hacerlo. Y punto. No. en el momento en que tú eh, te pones a que estás estás estás estás que estás estás haciendo, o sea, te estás, que amo, pero no estás haciendo, lo estás haciendo. que estás diciendo estás que estás es que estás te eh, que sean cosas que se por porque hay que que puto asco, y puto Entonces, que hacer eso, porque, coño, al final lo que mucha que haciendo, haciendo, eh, en YouTube, yo no que antes yo no recuerdo a que eh, pues, que el que la luz movida, su morida, la bola, y se si había peleado, se detrás, nadie se traba, y ha estoy muy contento. Que tiene que ver cuando te haces está, Estos están viviendo, está viendo una vida que está de todo el rato, saca pecho, que yo lo veo. ¡Un puto coñazo! Yo lo veo así, yo lo veo, digo, yo, ¿qué coñazo, hermano? Ya, ya sabemos que nosotros los putados ¿sí que ya sabemos, tío. No tenemos ni 30 años. Nos dedicamos a lo que nos gusta, ¿Qué más quieres? Que vea, que vea, no sabe lo que hay. ¿Qué sí, es que está ahí para eso? Yo ya sabes lo que hay. Yo estoy todo el lado diciendo o sea, Yo sí lo sé. Pero no Me aterro ¿no? que me sale enterado. Yo lo sé. Me importa este motivo porque yo en mi, en mi opinión considero que estamos haciendo cosas mal. Yo, yo lo creo. De verdad creo que mucho, es has metido por la ola. Me has hablado mucho. Por regla de. Yo, yo, yo. Que sí. Totalmente. Es una mierda. Es un ambiente de mierda. Y no me estoy viendo que los de ¡No peleé leí! Peleado y arrancó la cabeza sin fuga, boludo. Pero esta pelea no solo afecta a la persona. A todo el puto mundo yo era el que salía a un play y una cosa que me ha sorprendido que claro, no sabía que mañana y lo veía llevando mensaje privado ha tenido objeto de todo tío Ayer, cambia de te te digo perdón si he de lo que he dicho porque yo no quiero que la porque de esos cuatro cuatro lo de y yo no quiero que te nada, lo es y yo me meto te y y dicho me dicho porque me mal, y luego me ha que o sea, yo se me siento mucho yo, si algo, que algo y de comunidad yo lo condeno y lo siento mucho y no era y yo he dicho lo he por pues, pero claro primero he dicho pasa? Pues he y yo, he dicho vale para vale, no porque lo que se calentó, eh, y lo veo digo, pero que todo el mundo calentar, Pero hay gente que, joder, a los premios a ¿sabes? El top uno de internet, mucho, mucho tiempo. ¿Qué de ¿Qué realmente? tú tampoco puedes por de eso. por encima de los premios inventados medio. Más... No te hace falta para nada. Pero ni a ti, ni a ni a Mariana, ni a nadie. Siendo concreto con todo este asunto Hablaremos sobre que ciertamente Auron sí le molestó no ganar el premio Streamer del año y mucho más Que consideren menos su trabajo Solo por no hacer eventos Aunque las opiniones están divididas Aquí daremos la nuestra es cierto que el trabajo de Auron y Johan y el Mariana está siendo infravalorado solo por no hacer grandes eventos con estrellas del deporte, de la música, etc. Pero del otro lado, eso no es lo único que debe contar, que está muy bien esos eventos, que Ibai la rompe cada que hace un evento, pero si lo enfocamos a un streamer normal, lo sobrepasan. Hablaremos de uno por uno, el Mariana. Streamer mexicano que se hizo conocido por su personalidad realista y graciosa, que siempre tiene una media de 40 a 60 mil de audiencia jugando cualquier juego con sus compañeros y este año ha escalado aún más, conociendo streamers de la talla de Auronplay y participar en series de gran categoría e incluso participar en los rewind hispanos de cada año. Ello Juan, otro personaje que realiza eventos enfocados en los videojuegos y que, jugando videojuegos clásicos, entretiene a más de 70 mil de audiencia. Siendo uno de los que más ha crecido últimamente y ser reconocidos, incluso tanto que participó brevemente en Karma Land 5 junto a Vegeta y Willy Rex, quien tiene pensado realizar un evento en Minecraft, que por rumores se dice que era un evento de los Juegos del Hambre en Minecraft. Por último, Auron Play, un hombre que no necesita jugar juegos de moda para atraer fandom. Jugando juegos randoms puede entretener a más de 100.000 de personas cada día y ha logrado obtener el récord con un mínimo de 100.000 ha realizado eventos mayormente enfocados en Minecraft, que han roto récords igualmente. La conclusión sería que, no importa lo que haga alguien, todo tiene que ser relevante. Haga eventos o no, tenga muchos viewers o no. Los premios Eslan tiene mucho que mejor, y eso Gref lo sabe muy bien. Pero, actualmente, parece que tanto Auron e Ibai han solucionado sus problemas en un partido de FIFA. Pero, ¿tú qué piensas? Déjanos tu opinión. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!